No, si no se puede, lo peligroso es que le va a volver a las personas que están detrás. Sí. Chicos, acabo de comprar una tostada sí, que se no salió se una señora buena onda sí. Se no, puede. No? Ah, pues sí, vamos a ir a los tacos, hermano. Eh, tengo ganas de ir al baño. Tengo ganas de ir al baño. El primer año que yo vea. Ese va a ser mi salvación. <risa> ah, qué ah Bien. cierto. Bien. ¿Qué pasó? Dime. Eh, diálogo. Si este video llega a lo. ¿Cuántos likes tienes en Más de 100, más de 100. Si llega a los 1500 likes. Pues logramos el objetivo, eh, alcanzamos el autobús especial nuevamente. A ver, esta mujer, ¿se acuerdan ustedes que en el siguiente eh, el, activa, bueno, el anterior video estábamos? Ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Estamos dedicando eh, yo no podía seguir para atrás. Ahora ella no puede seguir para atrás. Pero es porque no quiera, sino que simplemente es que el, ella, el, el, el, este. Es... ¿Quieres que me ponga rudo? que asiento no se puede hacer para atrás. Insiste todavía que va a querer hacer su asiento para atrás. Sí, voy a seguir intentando. No, si no se puede. Lo peligroso es que le va a golpear a la persona que está detrás. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Se puede. Ah. Sigan disfrutando de esta aventura que estamos haciendo nosotros dos. Y nos sea, acometen ustedes qué otra aventura quisieran que hicieran nosotros ¿Sí? en otro episodio. ¿Sí? Ahora sí te ven. Ah, ni modo. Voy a ver qué como. O te como a ti. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta de comprar una tostada que se subió una señora buena onda que ahí no me salvaron el día ya que esta mujer se puede ser rápido eh, compré esta tostada eh, cuánto costó 35 para ese y compré esta, otra vez mi coca-cola eh, aunque no me estén patrocinando verdad y por lo menos ya voy a poder ir, ir quietecito quietecitos para ese ensalador así que ahora sí y creo que a las tres tengo una reunión con un chamaco uh, y estamos viendo si podemos ir ir a los tacos hermanos que nos han invitado nosotros para que vayamos a grabar a esa locación eh, se puede? Uh -huh. ah pues sí vamos a ir a los tacos hermanos a ver que te dijeron que te dijeron, dijeron? para Mikey con gusto solo nos podemos hacer no podemos hacer reserv reservación para las cuatro la, a la espera no nos esperan. señores ya estamos aquí en la gran vía eh, vamos a rumbo hacia el lugar que nos donde bueno, nos invitaron a mí y a Gabrielita eh, y estamos listos para ir a probar esos tacos deliciosos y déjenme comentarles algo <ríe> muy curioso y no más bien muy loco eh, tengo ganas de ir al baño tengo ganas de ir al baño y la verdad que de la nada mi pancita dijo hay que ir al baño y, y no, peor ¿eh? es que decir eso, no hombre. vaya dato perturbador Vamos para la gran vía, nos dijo el chavo que nos podía haber bajado literal en la parte más allá abajito Pero eh, pero dijo ya, corren el riesgo de que ustedes puedan pasarse, si pueden pasarse las dos calles, los dejo adelante Pero sabiendo cómo somos nosotros, es peligroso que nos van atropellando un carro Así que mejor decidimos pasarlos la pasarela, como toda gente responsable No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara ¿Oís? Anhelando buscar literal un, un baño El primer baño que yo vea Ese va a ser mi salvación Porque mis nalguitas ahorita andan flojitas Eres un enfermo amigo y Bueno vamos a ir a buscar ahorita Primero un baño Después ir a los tacos hermano Y a ver qué tal, qué onda, cómo los preparan Y mi niña va contenta porque va a probar los tacos Ya vimos la página Y están súper deliciosos muy rico. Estamos de nuevo ya listo y ya me fui al baño, como esta mujer dice que fui al baño. Eh, ahorita lo que estamos haciendo es buscando el restaurante de los hermanos y no lo veo por ninguna parte y luego no sé por dónde esté escondido. No sé si me van a regañar porque ando grabando, pero igual si me regañan pues obviamente vamos a tener que encender la cámara hasta que hasta que estemos en el restaurante porque nos están esperando y es como que no sé qué pedo. Así que seguiremos buscando para mientras eh, encontramos esos hermosillos tacos que son muy buenos. Algunos centímetros más tarde nos acaban de decir que está donde andábamos en la parte de arriba en la segunda planta. Y bueno, al parecer no andábamos tan perdidos. Justamente donde me cambié y donde fui al baño, justamente. Y ahí vamos a ver qué onda. Eh, ando un poquito nervioso porque. Porque no sé qué me voy a encontrar, así que no sé qué pedo, qué rollo. Así que vamos, ¿qué expectativa tenés ahora? Me gusten! ¿Me quieres ver la cara de Obvio <risa> ¿Qué te van a gustar? O sea, primero que te va a gustar. O sea, ¿o que va a gustar? O sea, más que, o sea, como un rumbo, por los tacos. Tacos, tacos. Sí, tacos, tacos. Vamos, tacos, tacos. Tacos, tacos mi amigo mi amigo, mis compadre, mi, mis panas todos aquí ya estamos aquí en los tacos hermanos ya nos, ya, bueno, obviamente, como les había dicho tarde o temprano íbamos a tener que llegar aquí y ahora nos encontramos en los tacos hermanos me costó bastante encontrarlos porque quizás nunca había venido aquí a probarlos aquí hasta la Gran Vía pero ahora nos hemos venido a ver el restaurante los tacos hermanos dicen que son muy buenos así que yo voy. A, he pedido lo mejor de lo mejor de la casa para probarlo con todos ustedes y mi pareja y a ver qué, es el, qué, on, qué rollo, qué pasaría, o sea, vamos a ver qué pasa. Así que solo vamos a anotarnos ahorita, porque obviamente la casa está llena. ¿no? La casa está muy llena y nosotros estamos pasillo y tenemos que llenarnos con algo rico. Ah, que sí, Ah, cierto, las que sí, hay que probar las que sí, Bueno, las que sí, para los que no saben... Es la especialidad de este lugar, la ¿sí? que Así que vamos a probar ese ese boliche, este bonito. ¡Toc, toc! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Bueno, ahorita lo que nos han pedido ahorita es como el nombre y es que, es que a mí me han dicho que es por nombre, por reservación pero ya más o menos van a decirnos cómo es este, este asunto pero la verdad sí me ha gustado y estoy entusiasmado, alegre, contento porque voy a probar los tacos de calidad Bueno amor, eh, vamos a hacer filita para probar los tacos que tanto nos recomendaron nuestra gente una bastante, un pijo eh, a ver ahí aquí en esta parte de aquí están ya comiendo y aquí adentro pues ya están otras personas más y por ahí eh, hay como reservación y todas estas personas que están aquí son las que están esperando para comer lo delicioso la cosa. entonces es como que somos el número militante ficha así que por lo menos les avisamos que veníamos pero por lo menos pero igual hay que esperar hay que ser justo en el simple hecho que seamos no quiere decir que vamos a pasar por alto y seamos primero sino que todos por iguales o todos en las camas o todos en el suelo no! <laughs> salutaron, nos pues explicaron que hay que esperar y hicimos la espera como toda gente para que no vayan a decir ay si por si sí son youtubers van a pasar no porque todos todos por igual así que vamos a pedir eh, a ver qué, pediste? ¿Qué pediste? No, a ver, a ver la gringa birria la gringa taco la gringa birria, birria. birria. si sí, los taco yo, la, yo los taco sí. a ver cuál es la gringa birria esta esa <risa> Ah, yo no sé, pienso pedir unos tacos, los buenos tacos. A ver, es que hay bastante. No sé por dónde por dónde empezar, eh. No sé por dónde empezar. Ándale, ándale. ¿De tomar qué le voy a servir, caballero? Una mal ganada. No, mentira, dame... una chola, va. <risa> Amor, ¿me das permiso? A ah, la madre. Y si ella dice que no... Ni modo. Esa cosa ni sentimientos tiene. Entonces, ay, ay, entonces ay, como ella dice que no, ella va a invitar, brother. Perfecto. Ahí está, ahí está. Buena, mi amor, buena. Ahí está, mi amor. A ver, a ver, por favor, no. ¿Nos vas a regalar? Una marchata de maní. Una marchata de maní, con gusto. A mí yo creo que una marchata de maní. Dos marchatas de maní. Sí, pero de la grande, de la grande. Eh, mira, yo quiero los mejores, o sea, los mejores tacos, los tacos, los mejores. A ver, en efecto, no... no nos compliquemos. Te voy a... De hecho, todo es lo mejor aquí. Todo lo mejor, todo ahí es está. Mejor. Es que. Incluyéndola, claro. Ah, es lo mejor, lo mejor de mi vida. Claro. <risa> Eh, de este lado te puedo recomendar la quesa birria, pero de pierrita. Sí, y la carne bien blanquita. Ahora si querés tacos no nos compliquemos. Vámonos a los gobernadores. Mm. De camarones en eh, y... A ah, la madre lo, lo, los camarones me encantan a mí. Ah pues traeme una de estos. Tiene el otra? punto, sí o no, tiene el punto. Sí, tiene el punto, tiene el punto. Ya empezamos no. bien. Dame los tacos entonces. Los tacos. Unos tacos gobernadores. gobernadores. Y las que se diría y las quesibirria, la cierto. ¿no? Sí. Las quesibirria, ahí está. Así que, bueno, pedimos los tacos, los mejores tacos que son los gobernadores y los tacos es bueno las que Las de piernitas. De piernitas como las mías. <risa> Así que ¿qué más pediste? El sí, nachata de Manil. Una de Manil. Bueno, vamos a ir a probar el exquisito y hermoso plato de los tacos hermanos. Sí. Hermano, ni se tardó nada, bro. Ni se tardó nada. Mi amor, te vas a comer todo eso. Sí. Claro que sí. Bueno, sí. mi amor, ¿y ¿dónde te cabe tanto amor? No mames, si no tienes bien figurita estás. Sí. Pero bueno, hay que romper la dieta. es limonada cilantro. La, la, la, la, la no ¿Es verdad? Como un piquete de... No, mentira, mentira, mentira, mentira. Bien sí, <risa> emocionado. Horchata <risa> de maní. La horchata de maní, ahí está. Que lo disfruten y feliz provecho. Gracias, Gracias. mi hermano. Ahí está, ahí está. Ey. Ey, qué chivo, no, no, espérate, no, espérate, qué chivo está esto. Lo que lleva ahí, adentro, ahí a la joría. A ¿No ver, es poca. azúcar? Es como azúcar, un... es... Un azúcar sí, es azúcar. Sí, es como... Azúcar, azúcar bien rico ¿sabes? para que tu paladar se sienta muy feliz a ver tómatelo, tómatelo pruébate el tuyo primero pomilla, la vaya que tus hijos falta probar la, a la de cilantro la, de la limonada de cilantro nunca he probado la limonada de... a ver dale el primer sorbo a vos. La lemon snap de cilantro. Quiero ver tu cara. Esta combinación. Ajá, a ver, a ver. Esto es dulce y esto no sé cómo es. Ah, ¿En serio? No, no, no Fuera de broma, ¿en serio? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya, ya, que tus hijos vuelan Que lo disfruten. Ahí está, ese es con ese. El que ataque, la que sería. ¡Ay, qué rico! Que tengan feliz provecho y que la disfruten. Gracias, mi hermano. Ey, ey, ey. Ahí está, mi hermano. Gracias. A la orden. Vamos a ver qué pasa aquí mis queridos amigos. Ahí está. ¿Está, ready? ¿Está lista? Sí. A ver. En tu poder hay un, gra un gran poder que lleva una gran responsabilidad, te diré. Vamos a ver qué pasa señores. Son las que ya. Ya se puede. ¿Cuánto le das? ¿O le das otra probada? No sé, pero están ricas. Sí, ya, no bueno. ¿Cuánto le das? A ver, dale otra probada y concéntrate, concéntrate. Concentrar en el saludo. no, no, sé si darle 10. Un 10 le va a dar no sé eh, o sea literal es, es, es pollito destilado y aquí lleva el quesito obviamente que es quesavirria que por eso lo dice que es quesavirria no. le echamos un poquito de, de chirimol lo que me encanta a mí es que no puedo ir sin chirimol y ya se me cayó un poquito de esta salsita eso que... lo se lo quiere que, que sumergir a hombre un poquito de salsita que esta es la, la fórmula secreta de la casa me imagino yo y eso no se, eso eso no se puede revelar ¿no? nivel a mí me implicaron que estos, estos estos cuatro tipos de son cuatro son ¿eh? no, cinco, cinco tipos de salsa de salsa están eh, la de, la, de la que más pica hasta la que no pica entonces vamos a ir subiendo de nivel no. hasta llegar a este nivel no. y a ver qué pasa no espérate que el que llegue a por lo menos a este nivel el otro a otro <ríe> le va a comprar lo que quiere con gusto, bien de mentes Ah, ver <risa> Ok, no, pero bueno Vamos a hacer el reto entonces de Echarles desde el primer nivelazo Que hay mi hermano no, no, Yo creo que mi estómago No, yo creo que mi estómago va a hacer Sin más que decir ¿Quién empieza? ¿Y ¿Con cuál se no pica? ¿Esa no Empecemos desde esta, desde el número 1, 2, 3, 4, hasta el nivel máximo. ¡Qué gran montón! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí estamos. Un poquito. Un poquito, a ver. A ver, niña Graviela, como te dice mi papá, este, ¿está lista? Vamos a ver. Ah, oh, sí, listo. ok. A ver. Tengo miedo. Tengo miedo. A ver, prepárame uno ahí, amor. Porfa. Ahí. Ahí sí, ahí. Porque obviamente este va a ser para el, el nivelazo taco. Prepárame uno ahí. No salir. Ay, mi amor, te pusieron hasta serenata, mi amor. Feliz cumpleaños, mi amor. Ser como que nivel 2. Vamos a ver. Vamos a subir el nivel. No pica. No, no. no pica. Gabrielita, ¿qué acabas de hacer, Gabrielita? Cállate, se lo quité. ¿eh? Se lo, ese es el tuyo. No, ese es el tuyo. Ese amigo. es el. Ah, sí. Ah, no, ¿verdad? linda sí, mire, mire, es mire, no. mire, solo un poquito tiene. No es nada. Un poquito y me le echó de ese, mi hermano. De ese me le echó mira Este que dice este Ojalá, bote. Señor jalapeño no cilantro jalapeño nivel 3 y mi, mi hermano me dejó ella se comió este ahora y, él y me comí este que es de piña habanero número 2 ah bueno me va, me va a acompañar obvio bueno, vamos a ver estás diciendo que va <risa> a pasar Te enchilaste. Pero... <ríe> Yo sé que era mi un... amor. <ríe> Te enchilaste. Pero lo aguanté Señor, ¿qué estoy haciendo? Ayudar a mi padre. Vamos a ver. perdiste, lo aguantaste menos va quien le dé entonces otra mordida porque yo se la doy yo la doy yo aguanto más el chine le va a salir caro el regalo. Mi estómago... Es que mira, no puedo comer tanto chile porque mi estómago... Eh, yo padezco del polo irritado. Y si sigo comiendo más chile, yo podría hacer la otra ronda, pero voy a perder y se me inflamar el polo. Y es horrible andar con el colon, o sea, inflamado. Pero igual, o sea... Ya no, Gabrielito, así que toca que compren el riguelo espero que no sea uno de 100 dólares porque te... ¿Sí? Mm -hmm. A vale, hey, ¿qué tal mi hermanazo? Ya estamos aquí, igualito a como dice el título, pues ahí mi hermanazo, Ya acoge hermano. Ahí estamos ya aquí, ¿cómo te llamas, compa? Yo me llamo Julio. Julio y tú? Erika. Erika, Julio y Erika. A ver, cuéntanos, ¿cómo es que... Cómo es que nació este gran barco que yo me enamoré de estos tacos de Danada? A mí me dijeron, mira, Andaya, son buenísimos. Dije, ¿quiénes son? Explícanos un poco cómo nació. Fíjate que nació en el corazón del hermano mayor de nosotros, de todos. Se llama Ernesto. ¡Saludos, Ernesto! Él, salió Ernesto. Salió Ernesto. Ajá, Ernesto <risa> cuando vea esto, él había ya tenido bastante experiencia en restaurantes, eh, en varios restaurantes, en varias cosas dentro y fuera del país y quería poner un restaurante, eh, cuando nos compartió la idea nos enamoró porque quería cambiar El Salvador y no con tener el mejor restaurante, el más rico, cosa que obviamente es el objetivo de todos, pero eh, sino con la forma de tratar a la gente, al cliente, tratarlo como un hermano, de hecho nuestro eslogan es sin habernos conocido ya somos hermanos Ajá. y ¿cierto? antes de todo se lo decimos a nuestros colaboradores también, que es para que ellos crean y sepan más que todo que son hermanos y que tanto... Nosotros nos tenemos al cliente como ellos también, entonces siempre hemos estado de por el ejemplo y de eso se trata tacos Hermanos y por eso el nombre también. Ah, pues yo soy tu hermano, entonces. Claro que ah, sí. Ahí me está me mi, gusto. Es mi hermano mayor, él el que me pasa siempre, lo tiene. Ah. no, y tú, Erika, ¿nos puedes contar tú sobre esta experiencia de tener eh, cuando te encuentras? Porque yo te encontré ahí, dije yo, esta, esta es la mera mera, dije yo, no puede ser, dije yo. Y tan jovencita, ¿cuál es tu experiencia en este, en este barco? A ver, cuéntanos. Bueno, mi experiencia es, es increíble, la cantidad de personas que nos ponen a visitar, la cantidad de hermanos que hemos construido en, esta, en, en Tacos Hermanos es increíble, la gente nos ha recibido súper bien y nosotros estamos súper agradecidos de todo corazón, le damos gracias a todas las personas que han venido a nuestro restaurante a probar nuestra comida, y no solo es la comida, sino que es cómo se hacen sentir al cliente, cómo se hacen sentir ellos, cómo pueden disfrutar los colores, disfrutar de los sabores con solo un taco, entonces eso es súper maravilloso de verlo y cuando le llevamos los machos, cuando le llevamos cada uno de los platos a los clientes no, y la pero... sorpresa que se llevan nos emociona y nos llena todo el corazón y para eso es que nos dedicamos y para eso vivimos, la claro. verdad sí, fíjate que algo curioso que me dijeron, le vamos a dar una, una entrada pues, cuando una un te dije, no, yo quedé hasta ahí mi pobre quedó como que Ay, no mi amor, pero fíjate que algo que me ha gustado y me ha encantado es que la decoración, o sea una decoración no tan estética, es una decoración Ah, o sea, eh, como modernizada. A mí me gustan los colores, los blancos, los amarillos, como lo han combinado. El color que representa a los tacos hermanos es algo diferente algo radical, algo fuera de lo común. Y eso es lo que creo que también ustedes han visto lo metido que ha salido fuera de lo común. Y a ver, ¿cómo es que, cómo se turna ¿Usted un día a usted, usted, un día aquí? o ¿Cómo es, cómo es eso? Cuéntame. Pues mira, Porque la, son dos, son dos. La, ahorita no somos, somos, cinco, somos cinco, cinco. Somos, cinco ¿Sí? somos cinco. Sí, claro, somos cinco. <risa> eh, a rato me meto. ¿no? <risa> somos, somos cinco, la verdad es que eh, la idea en algún momento, siempre como te dije al principio, siempre fue liderar por el ejemplo, claro, entonces siempre haremos Parte en San Benito, que es la otra sucursal, y parte acá en la Gran Vía, que, que es la otra sucursal. Ahorita en la mañana estuvo Erika, yo me fui un rato y ahora regreso en la tarde y me quedo yo, y así nos vamos turnando, A veces estamos dos en un solo turno y todo eso, pero tratamos de no dejar solo. Eh, mejor dicho, tratamos de acompañar a todo nuestro equipo para que demos el mejor servicio Y es chivo, es bien chivo con toda la palabra salvareñas, chiva Chivo De estar con tu equipo y cerrar con ellos y a medianoche empezar a hacer chistes y cosas así Es lo máximo porque de verdad se entiende ser hermandad ¿verdad? Fíjate que algo que me di cuenta es que le celebraron el cumpleaños a uno de ahí y pusieron la mañanita Cosa que en otro restaurante <risas> no, te, no te canta la mañanita, pero aquí te la cantan, de verdad te la cantan, no, no te lo digo eh, ¿A dónde más o menos estamos ubicados ustedes? Porque también la gente pregunta, ¿ya ¿a dónde ido? O sea, ya sabemos que es en la Gran Vía, pero así el estilo sabodeño, ¿cómo le puedes decir una ubicación? Eh, estamos ubicados en el segundo nivel de la Gran Vía a la par de Papayocos. Ese es nuestro local y también nuestra primera casa en San Benito, en la calle Circunvalación. Es justo atrás de vidri, de la parte de atrás de vidri son las rosas. Y hay posibilidad que haya una tercera sucursal más o menos. En un momento. ¿Un momento? ¿Un momento pronto, pronto. Una se viene, una tercera, se viene. Tercera, cuarta, quinta. Se vienen varias. No, mira, no ya, ya cuando quizás sean ya grandes ya es quizás ni me van a hablar. Ya o sea, ha como no para nada, para nada para, nada, para nada. Una de las bueno, cosas que más nos gusta es obviamente compartir con todos ustedes y gracias de verdad. No, eh, no, ya vamos a mira. Yo no conocía este canal hasta ahora, ya lo estuve viendo y me gustó un montón, así que también suscríbanse, si no se han suscrito y solo quieren por los tacos, suscríbanse, denle like, eh, compártanlo con sus amigos. Denle más like para que existan más tacos aquí. ¿no? Ajá, si like sí, sí, este video llega a los... ¿Cuántos likes tenés normalmente? Más de 100, más de 100, va, 150. Si llega a los 1500 likes... ¡A la va, <ríe> va, va, sí, este video llega a los 1500 likes, te invitamos a comer a vos. Y a tu familia. A la madre. De cuatro. <ríe> y, a, y a otra familia que es tu canal. Ahí Va. vemos cómo hacer la gran. Pendiente, moto. perro caliente, eh. pendiente, <ríe> perro caliente. Ya, ya habló el mero patrón. No fui yo. Pero bueno. Un lugar precioso. Yo quedo enamorado. Gracias. Así que primero ellos volvemos otra vez. Así que, si vas a decir nos despedimos. Ahí estamos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós a mi hermano. Ahí estamos. Bueno, mi hermanazo, ya terminamos esta aventura nueva de aquí, de vlogueando con mi pareja. ¿Qué tal te pareció? ¿Es divertido grabar conmigo? Sí. <risa> ya sé que es divertido grabar conmigo. Pero bueno, espero que le hayan pasado súper bien y sobre todo este nuevo día que hicimos este video este el día de ayer. Eh, visitamos a la familia de ella y fuimos a comer, fuimos a la playa y, o sea, visitamos a la... Hermanos tacos hermanos tacos, ¿tacos, hermanos, tacos, hermanos, tacos, hermanos <risa> Fue una experiencia única, la verdad le agradecemos bastantes a estos brother Que nos visitaron, la verdad que se hermanos Yo digo hermanazo, así que son parte de mi familia también ya más que decir, nos pedimos de mi baby, no, no, no de ti, mismo, sino que de gente, de gente. <ríe> A llegar a la casa no hay ya. Pero bueno, nos pedimos eh, y recuerden que si quieren más videos con nosotros, todos haciendo locuras y aventuras, denle like ahí, ahí para que nosotros también nos motivemos. Así que sin más que decir, gracias por ver este video, nos vemos hasta la próxima y esto es una nueva aventura.